Y ahí se sabe y van a salir muchas cosas que se están haciendo de manera irregular y que nosotros no pudimos aguantar y expresamos en una reunión que cómo era posible tantas cosas. Bueno, claro, ahí está un CD que se le vamos a entregar ahora, donde en la sesión que se realizó hace un año esa, esa, esa, donde se aprobó de manera irregular ese, ese, ese expediente.